Buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras la sorpresa que me llevé el sábado con el Grip One del Ciervo Rojo Os traigo el siguiente vídeo de los lances que estaba efectuando en la reserva alemana de Hitchfield Donde se abatió un corzo diamante y un gamo diamante Así como otros lances del Ciervo Rojo Y sin más preámbulo, comenzamos Ahí delante tenemos un corzo Ya vemos la silueta Vamos a coger nuestro rifle, el solo king. Apuntamos y mira, es un nivel 2. Disparamos. Abatido. Vamos a decirle a perrete que lo busque. Venga, perrete, búscame lo que está cerquita. Vamos hacia él. Perrete ya sale corriendo. Vamos a seguir mirando por subir a algún otro animal, puesto que vemos mucha vegetación. Vemos que han pasado animales por aquí y hay algún hábitat y a ver qué puntuación nos arroja nuestro nuestro corzo perrete ya nos está reclamando vamos a seguir mirando porque esta zona de Kirchfelden tiene mucha vegetación y no es fácil ver los animales y ya estamos llevando nuestro corzo vamos a ver la puntuación que nos arroja vamos a ver si el perrete se quita del medio y podemos podemos cogerlo un oro 79 con 30 la verdad es que es un animal bonito así que vamos a continuar con la caza vamos a seguir mirando con los cambios que ha habido en la nueva versión desde luego las huellas y recoger animales eso se pone complicado porque tienes que mirar hacia animal ahí vemos más huellas seguimos adelante y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido veis aquí en en esta zona junto al río y vamos a, a continuar vamos a seguir mirando por aquí un poquito Pues hubiéramos algún, algún jabalí vamos a ver las huellas estas de aquí no, un zorro no tiene mucho peso un zorro pequeño escuchamos una hembra y continuamos con la caza ahí delante tenemos un ciervo nivel 7 Cogemos nuestro 306 30 y disparamos. Un impacto en el corazón que ha sido batido. Vamos a mandar a, a Perrete a buscarlo. Y a ver qué puntuación nos arroja nuestro ciervo. Estamos aquí en el, cerca del cañón de, del ciervo, como le dicen, que no sé cómo se llama en, en alemán. La verdad que en el en alemán tiene unos, unos nombres casi impronunciables. Ya vemos cómo sale perrete ahí, a ver si podemos subir, venga, un saltito que estamos en cuesta. y la verdad que no, nos dificulta la, el ascenso. Y ya estamos llevando, perrete nos está reclamando. Y vamos a ver nuestro ciervo nivel 7 que el punto que tiene. Y la cuerna que, que tiene de momento parece esta parece bonita. Vamos a ver. Un oro 187,70. La cuerna desparejada no me gusta No, no me gusta porque está, está muy desparejada Es una cuerna grande pero está desparejada Yo voy a poner el mapa Veis aquí cerca del cañón ese del ciervo Y vamos a, a continuar cazando Lo dejamos a parrete y seguimos Se ha puesto a llover Vamos a mirar por los prismáticos a ver si Ahí tenemos un, un ciervo descansando Un nivel 7 Cogemos nuestro 30-06 Apuntamos y disparamos Vaya, le, le hemos dado en el pulmón, no le hemos dado en el corazón, a ver si podemos hacer otro disparo. No, pero ya ha caído, ya ha caído. Nos podemos haber ahorrado la segunda bala y vamos a recogerlo. decimos a que lo busque. Recargamos la munición de 3006 y vamos a poner. El otro día estuve leyendo en Discord una polémica que si el 30.06 o el 303 La verdad es que las dos municiones son magníficas Pero yo me gusta más la, la precisión del 30.06 Vamos a ver qué puntuación es Un oro, 191.80 Una cuerna muy bonita Un poquito desigual a, a la izquierda Pero vamos a verlo bien no, Desde luego es una cuerna, una cuerna bonita Así que lo vamos a guardar y os voy a poner el mapa de donde ha sido abatido. Muy cerquita de la ruinas del castillo de Spreber Y continuamos. Ahí delante tenemos un ciervo. Vamos a coger el rifle. Vemos que viene andando y disparamos. Abatido el animal. Vamos a decirle... Venga, parrete. Vente conmigo y vamos a, a buscarlo. Venga, búscamelo. Vamos a mirar. Puesto que vemos más huellas allí ya tiene que haber más animales cerca ya nos levantamos y nos dirigimos hacia nuestro ciervo rojo vamos a seguir mirando y a ver la puntuación que que nos arroja vemos el sangrado un buen sangrado o sea que le hemos, le hemos impactado bien en el pulmón hay una llamada de advertencia bueno, para, para mirar aquí es vamos a, a recoger a nuestro animal 237,50 Madre mía que la más, más bonita Y voy a poner el mapa para que veáis que ha sido batido aquí en el, en el norte de la reserva Y continuamos con la caza Mira, ahí vemos otro ciervo Un nivel 7 Cogemos nuestro Z06, Calibramos la distancia y disparamos Buen impacto en el pulmón Sale corriendo el animal Y ya vemos que ha, que ha caído ya vemos que ha caído porque se ha apagado el contorno resaltado en rojo que teníamos. Vemos la presión cinegética y vamos a darnos una carrerita para, para cogerlo. Vamos a ir otra vez andando y mientras miraremos por si hubiera otro animal para hacer un lance. No, no vemos nada, a ver si localizamos nuestro animal abatido. Vemos aquí las huellas. Pero tenemos que mirar hacia abajo para poder... Esto es lo que me fastidia, que hay que mirar hacia abajo y ponerse una posición para ver las huellas. Me gustaba más como como estaba antes de la actualización, que simplemente con pasar encima de ellas, presionabas la tecla y, y te daba la información. Ahora no, ahora te tienes que girar, mirar hacia abajo, buscar una posición, con lo que se pierde un tiempo precioso, sobre todo cuando vas siguiendo al animal. En este caso no nos importa porque sabemos que el animal está batido. Bueno, pues vamos a dar nuestra carrerita, venga, perrete, a ver si me lo localiza ya desde aquí. Vamos a seguir mirando, no vemos nada, y perrete ahí sigue buscando, no sé si lo va a encontrar, puesto que está a mi izquierda, y ya vemos el contorno hacia Me está buscando la sangre por el otro lado, por donde fue el animal, y nosotros hemos ido acortando en dirección recta, guiándonos por el GPS, ya escuchamos allá los gansos Luego quizá me voy a, a cazar unos pocos. Vamos a ver qué animal es. Una plata, 188,20. La cuerna medio regular, la verdad es que no, no, no es un animal para para desecar, pero lo voy a guardar y me lo voy a pensar a ver si, si lo pongo o no lo pongo luego. Vamos a seguir mirando y os pondré el mapa ahora donde ha sido abatido nuestro animal veis un poquito más abajo de donde abatimos el el mítico y continuamos con la caza enfrente en el descansadero vemos un gamo se levanta, nos ha detectado esta alerta cogemos el rifle y disparamos madre mía doble pulmón acaba de caer abatido el animal desde luego que pose más bonita tenía con la pata sin cogida me recuerda a los pointer cuando vamos de caza con la caza menor y localizan una perdiz o una codorniz y se nos queda así con la patita levantada ya perrete nos está llamando y vamos a ver la puntuación de nuestro ramo luego tiene una cuerda bonita yo imagino que será un nivel 3 o un nivel 4 vamos a ver que nos arroja un nivel 4, un oro, 136,30. Una cuerna bonita, no muy grande, pero sí, sí bonita. yo voy a poner el, el mapa, ves donde he ido el mítico, el ciervo y el gamo hacia abajo y vamos a continuar. Vamos a ver, ahí he escuchado ruido, mira así, ahí está. Un ciervo, nivel 7. Cogemos el 30,36 y disparamos. Estaba comiendo el animalico y le hemos impactado en el pulmón y ya ha caído, ya lo hemos visto cómo se ha apagado el contorno y los gansos encima nuestro reclamándonos de que vayamos a cazar gansos bueno, ahora estoy de caza mayor y luego si sí me pondré a, a cazar gansos, porque la verdad es que es una caza de animales que me gusta mucho, entra muy bien con el reclamo, han conseguido muy bien el reclamo los chicos de Hunter en eso hay que reconocérselo, vamos a ver las huellas si las puedo ver, ves lo que decía que nos, nos tenemos que girar y buscar la posición para para localizar las huellas y eso no no me gusta, me gustaba mucho más como estaba antes, pero que lo corrijan con la próxima actualización vamos a seguir mirando a ver si encontramos algún otro animal pero no, perrete ya no está reclamando ya vemos allí el impacto de la sangre y te que ahora mismo voy, no te preocupes hijo y ya vemos el contorno de, de nuestro animal abatido y ya ves la puntuación que que nos arroja escuchamos una, una advertencia de una hembra de, de zorro y vamos a ver 201,70 desde luego es una cuerna muy bonita y una puntuación muy alta para ser un, un nivel 7 pero estaba un poquito desparejada así que os voy a poner el mapa nos hemos venido un poquito más al oeste y continuamos estamos de noche y vemos ahí enfrente un, un ciervo se nos queda ahí mirando y disparamos un impacto certero en el corazón venga ferrete vamos a buscarlo que este está cerquita y voy a mirar por si la otra orilla viéramos algún otro animal como es de noche cogemos el de visión nocturna Ahí vemos un ciervo Nivel pequeñito, no nos interesa Vamos a ver aparte que estaba un poquito lejos No vemos nada Y bueno, vamos a, a recoger nuestro animal desde luego la caza nocturna me gusta Pero se hace, se hace un poquito más, más complicada Normalmente no suelo cazar de noche Lo que pasa es que estaba cazando Se me ha de noche Y no, no he ido puesto a cambiar la hora Pero bueno, vamos a ver La puntuación de nuestro ciervo Vamos a alojar a tarrete Para que no se le caiga la, la amistad Si sí, tiene una cuerna más o menos Si sí, tiene una cuerna muy bonita ahí, Vamos a ver si puede hacer una foto No, pero no esto de las fotos no, no, Cuando no hay luz ¿Qué le vamos a hacer? 196,10 Y la cuerna la verdad es que, que es muy bonita ¿eh? No está muy, muy equilibrada muy igual Pero es bonita Así que os voy a poner el mapa Para que veáis donde dónde ha sido batido Y vamos a continuar con la caza Vamos a mirar por los prismáticos. Mira, ahí tenemos un corzo Un nivel 3 Un nivel 3 cogemos el solo que ni disparamos un tiro certero en el corazón vamos a hacer a, a perrete que, que lo busque y esperemos que, que no sea un troll aunque normalmente los nivel 3 suelen dar siempre diamante en alguna ocasión si sí me he encontrado algún que otro troll no como nos puede ocurrir con los gamos e incluso con los ciervos que matas un legendario y te llevas unas una sorpresas Se te queda una cara de tonto cuando compruebas que, que es un troll. Vamos a ver la puntuación 86 puntos justos, una puntuación muy buena Y una cuerna, la verdad que también, preciosa Así que ahora os voy a poner el mapa donde donde ha sido batido Veis aquí, cerquita del río el Splitter, o como se diga en alemán, y vamos a continuar con la caza. Nos hemos trasladado al Schuster y vamos a mirar entre el follaje, a ver si viéramos algún animal. Es muy buena zona. Mira, ahí tenemos una, una hembra de, de gamo, debemos vemos un macho. Mira, un nivel 5, un nivel 5, cogemos el 3006 06 vaya que se nos pone entre los árboles a ver, muévete un poquito más, muévete un poquito más, se nos queda ahí, nos desplazamos nosotros, a ver si tenemos ángulo, sale corriendo, nos ha olido, nos ha visto, pero vamos a ver si podemos disparar, se nos para y ahora sí. aprovechamos y hemos disparado un doble pulmón y ha batido. A, lo, a los gansos delante puesto que tengo aquí a, a mi derecha tengo ahí un, unos señuelos y luego luego iremos la verdad es que me están dando una llamada una mañana <risa> lo, los gansos con el ruido veis como ahí aparece donde tengo los, los señuelos de los gansos así que luego lo iremos a por ellos porque la verdad es que me están me están reclamando venga parete búscamelo a ver si me lo si me lo encuentras ya sale el perrete corriendo y vamos a, a ver qué tipo de, de gamo hemos cazado. Un nivel 5 puede ser un, un diamante o puede ser un troll, pero así perfectamente. Ah, ya vemos el contorno cian, el perrete está ahí al lado, escuchamos una llamada, es otro gamo, un macho. Ahora miraremos a ver si lo, lo localizamos. No, pero hay mucho... Hay mucho follaje. No, no vamos a verlo. Pero bueno, vamos a recoger a nuestro animal. A ver qué puntuación se obtiene. Un diamante con 260 80 ¡Qué cuerna tiene! ¡Qué preciosidad! Madre mía, un doble pulmón. Vamos a disecarlo. Y os voy a poner el, el mapa. Para que veáis dónde donde ha sido batido estamos escuchando la, las llamadas de una hembra de apareamiento pero bueno vamos a, a continuar con la caza mira y tenemos otro otro gamo a ver si se nos da la vuelta que está de espaldas a ver le silbamos y disparamos le hemos impactado y ha caído ya muerto porque hemos visto cómo se ha apagado su contorno rojo y inmediatamente ha aparecido el, el contorno cian que nos indica de que es la pieza vacía. en el caso de que esto muerta si no estuviéramos siguiéndolo sería la pista activa que vamos vamos siguiendo el ya ya está ya al lado mira ha caído aquí detrás de, de la roca y vamos a ver la la puntuación que tiene es un oro 200 una cuerna muy bonita pero ve la diferencia entre el oro y el diamante así que vamos a a poneros el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido nos hemos venido un poquito más al norte y al, y al este y nos vamos a ir al puesto al norte a cazar y como veo que tengo mucho dinero voy a comprarme unos puestos elevados unos trípodes para luego ir montando a una montería que tengo prevista hacer en Cuatro Colinas que es una zona que está muy bien para hacer la montería sobre todo de, de los íbices esperamos que el sistema nos lleve al puesto ya hemos ido al puesto nos vamos a dirigir al a nuestra armería y vamos a comprar unos poquitos trípodes que son bastante caros Vamos a ver, un poquito de munición también Que tengo poca, vamos a ver si la localizo Venga, una poquita bala de 30.06 Y ahora nos vamos a los... No, a los puestos elevados, no, a los trípodes, los trípodes Vamos a ver, venga ¿Veis? Cómo va bajando el dinero La verdad es que son carísimos Pero que vienen muy bien luego para Para cazar y, y Montar monterías o hacer esperar a los animales Miramos alrededor y continuamos con la caza Vengo siguiendo a un ciervo Veo allí las huellas Nos hemos saltado Sale corriendo Nos ha detectado Seguramente por el olor pero vamos a hacer el lance. A ver si se nos da una buena... Ah, ahora... Vaya, le hemos dado... Creo que le he dado en el hígado. No le he dado en el... En el pulmón. Vemos que sale corriendo. A ver si pudiera hacer... No, ya ha caído, ya ha caído. Creo que le he dado estómago o hígado. No sé si me va a penalizar... Si me va a penalizar este animal. Pero vamos a, a ir ya por él. vemos aquí el hábitat, ahora como tenemos que mirar para abajo no podemos ir resaltándolo vamos a ver el impacto, ya el impacto ha sido en, en órgano vital, no ves, nos tenemos que girar para coger la posición, esto es lo, lo, lo que me, me fastidia con la nueva actualización, espero que la corrijan pronto, por dios, que perdemos un, un tiempo precioso, así que vamos a, a recoger nuestro animal tiene buen sangrado, pero cuando he disparado ha avanzado demasiado el animal y creo que no, no, no le he dado bien. Pero hemos tenido suerte, creo que voy a tener suerte por por el sangrado. Pero no ha sido un, un impacto en el pulmón o por lo menos eso a mí me ha, me ha parecido. Ya vemos ahí el contorno final y vamos a ver qué, qué puntuación nos, nos arroja. Ya perrete nos reclama... a ver un mítico 240 con 20 si sí, le hemos dado en el hígado como os decía antes ahora os lo pondré para que veáis la trayectoria hemos tenido suerte y quiero decir que cuando veis un, un legendario con este tipo de cuernas seguramente va a ser siempre un trolle bueno os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha, dónde ha sido abatido entre el puesto y el lago y continuamos cazando tengo marcadas las huellas de un animal vamos a ver si lo veo, mira ahí lo vemos el ciervo, pero no, no puedo ver qué nivel es, ahora viene y disparo, disparo yo creo que es un, un nivel 7 o un nivel 8 por el peso que me estaba marcando lo que pasa que no, no he podido resaltarlo con los prismáticos y cuando se ha resaltado con con la mira del rifle he disparado vamos a ver me aparte, búscamelo si estuviéramos en la versión antigua, pues allí, al andando, pulsaríamos sobre, la, sobre las huellas, pero ahora no, ahora tenemos que pararnos, mirarnos, girar, y la verdad que, que es un poquito un poquito molesto. Pero bueno, lo que hay, espero que en la próxima actualización lo corrijan, y corrijan algunos bugs, como que he visto, por ejemplo, algunas torres de alta tensión volando. Pero en fin, eso son cosas que, que pasan cada vez que hacen una nueva actualización y la verdad que luego los chicos de Hunter lo, lo suelen ir corrigiendo con, con el tiempo. Es complicado porque es un, un programa muy grande y tiene que interactuar muchas cosas. Vemos aquí el sangrado, un sangrado medio, ya le hemos dado bien, le hemos tocado un pulmón al menos y ya vemos el contorno ciané de nuestro de nuestro ciervo, la verdad es que estas tres jornadas que estoy aquí en Alemania han sido una jornada muy buena, muy buena de, de ciervo rojo vamos a ver la puntuación que tiene un nivel 7, un oro, 205,60 una cuerna también bastante aceptable y os voy a poner el mapa en la junta de los ríos y yo creo que me iré a montar el vídeo